¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Quienes noche a noche nos vienen siguiendo a través de las plataformas tanto de Facebook como de YouTube. Es como siempre un gusto y también a quienes nos acompañan a través de WG Milenio 92.5. En esta ocasión estamos ya como todos los días con la eh, compañía de nuestro compañero Vale la Redundancia, Ramiro Narváez. Y también nuestra invitada especial para esta noche. Y claro... Y muchos se han de preguntar y esta belleza de mujer, ¿de dónde salió? Bueno, ya mismo nos enteramos. Mi estimado Ramiro, buenas noches. Habilitamos el micrófono, Ramiro, por favor. Gracias, Leonardo. Buenas noches a ti, buenas noches a nuestra audiencia. Estamos con todo el gusto como eh, ha sido desde el primer día. Estamos en la semana de estreno. Hemos tenido invitados muy importantes, y esta noche, como ya lo dijiste tú, Leonardo, es el turno para las damas. Así que estamos encantados de poder recibir en nuestro escenario a una hermosa y talentosa mujer de nuestra patria, de nuestro Ecuador, que prácticamente ha puesto muy en alto a nuestro país, porque ya lo vamos a conocer un poquito más adelante, Estamos saludando a Emily Riera Álvarez. Ella se encuentra ahora mismo en su tierra natal, en Cuenca. Así que le damos la bienvenida a Emily. Mi querida gente de Ecuador, muy buenas noches. Para mí es un verdadero honor estar hoy en su sintonía. Gracias. A usted, Emily, muchas gracias. Vamos a conocer de su trabajo, de su accionar, de los proyectos, y de tanto bien que usted viene haciendo, sobre todo en el ámbito de la educación. Vamos brevemente, con el permiso de nuestra audiencia, a nuestros uh, oficiantes, Leonardo, y volvemos enseguida para conocer a detalle del trabajo de nuestra invitada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 Cos Martínez, a la vanguardia de tu salud.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 Muy bien, mis queridos amigos, estamos de vuelta ya en el espacio, como todos los días. Muchas gracias a quienes nos eh, acompañan y están compartiendo la transmisión. Gracias, de verdad, un fuerte abrazo. Ahora sí, mi estimado Ramiro, vamos a empezar con nuestra invitada a conocer un poco, un poquito, nada más, porque tiene mucho por eh, dar a conocer a la ciudadanía, a quienes nos siguen en esta transmisión. Con nosotros está la licenciada Emily Riera Álvarez, neuroeducadora. Ella es conferencista, capacitadora, una mujer líder que ha realizado algunos proyectos importantísimos, en beneficio sobre todo de la educación en nuestro país. Quisiéramos, Emily, que nos cuente en este corto tiempo que tenemos. Estamos muy contentos de que esté aquí presente para que nos hable. Respecto a la experiencia, que es amplia la suya, sin embargo, lo más esencial en cuanto al trabajo nacional por el bien de la educación de nuestro país? Bueno, como educadora, desde el año 2011, que eh, me, me titulé mi primer m, universidad, pues me dediqué a la investigación educativa, a desarrollar métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje, y pues nunca me hubiera imaginado que, que ese eh, iba a ser mi mi misión de vida, ¿no? Mejorar mi educación a través de, de la capacitación docente, a través del mejoramiento de, de modelos de educativos, a través del mejoramiento de, de guías eh, docentes. Y pues, eh, a partir del año 2013, un una ardua investigación para desarrollar un sistema educativo enfocado en las especificidades de las necesidades de nuestro bello Ecuador, y pues el proyecto está ahora apenas en el 2021 terminando, nos ha llevado mucho tiempo, pero estamos ya con la satisfacción de que Loja será que la primera ciudad en aplicar el sistema educativo que ya tiene un plan piloto que se ha manejado desde el año 2013 hasta el año 2019. Es un verdadero logro para mí como docente. Y para mí también un orgullo como latina, como ecuatoriana y como, como educadora, pues haber ganado el título a mí del Mundial en de Educación, porque gané un concurso en donde me evaluaron docentes y catedráticos de las principales universidades de Madrid y Nueva York, siendo la primera docente en latinoamericana en participar y en ganar este concurso y pues hemos ido trabajando arduamente, aplicando un plan piloto, con mucho trabajo y con mucho sacrificio, que ahora en día ya es todo un sistema educativo. Emily, ¿cómo usted ve actualmente el sistema educativo de nuestro país? ¿Cuántas cosas importantes se han logrado y también cuántos vacíos usted ha encontrado durante su experiencia que ha podido ver de cerca el accionar de, de del el sistema educativo de nuestro país? Bueno, el sistema educativo de nuestro país está regido por cuatro pilares de la educación, que son el aprender a conocer, en aprender a hacer, en aprender a hacer y el aprender a vivir juntos. Eh, todos somos testigos de que en el ámbito profesional ha mejorado mucho. Entonces, tenemos una gran eh, ventaja en el aprender a conocer es una de las áreas más fortalecidas de nuestro país en el ámbito educativo, ¿no? Eh, además, el cuerpo docente, sobre todo en pandemia, demostró ser uno de los cuerpos más capacitados y mejor eh, nutridos de nuestro país. Eh, por otra parte, tenemos en, en aprender a hacer, es en donde yo veo mucha debilidad en conocimiento, que queda en conocimiento y nos Cuesta desarrollar las deseos para llegar a un saber ser. Y más aún todavía yo lo veo ya como una amenaza a la parte de aprender a vivir juntos porque no, la hay, no, la, no hay un sistema que desarrolle estas áreas. Y pues en el aprender a ser también veo una fortaleza en cambio. Somos personas de, de, de mucho empeño. Ecuador es un país con un grupo trabajador muy fuerte, muy muy sacrificado, no es idea mía, en muchos países de donde van nuestros migrantes que destacan y tienen una imagen destacada, porque son gente de trabajo, son gente de esfuerzo, son gente que, que hace un trabajo de calidad. Hay muchos de todas las áreas profesionales que han destacado en otros países. Por ejemplo, en Europa, no recuerdo si en, en en España, uno de los países más grandes, de, uno de los hospitales más grandes de Europa está liderado por un ecuatoriano. En Telemundo, por ejemplo, una de las productoras más fuertes de Telemundo es ecuatoriana. Entonces estamos bien en el saber conocer y en el saber hacer, pero tenemos debilidad en el saber ser y en el, en el, en el aprender a vivir juntos, que es ahí en donde nuestro sistema educativo Continentes Unidos, pueden verlo en www.continentesunidos.com. Este sistema educativo está enfocado a las necesidades y a las realidad de nuestro pueblo ecuatoriano. Es muy importante entender y comprender eso, porque los sistemas educativos ecuatorianos son una copia, una réplica de los sistemas educativos que han dado buenos resultados en realidades como Finlandia, México, Argentina y otros, pero no es nuestra realidad. Y por eso es que no hemos alcanzado un nivel eh, óptimo como hubiéramos deseado. Así es, eh, licenciada, efectivamente hay mucho camino todavía por recorrer y en eso también, pues, eh, no solo el gobierno, sino toda la comunidad juega un papel preponderante para poder avanzar en este tipo de, de situaciones que bien nos hace. Ahora con un nuevo gobierno que tenemos, esperamos que termine las cosas mejor y sobre todo, pues, eh, el sector de la educación tiene ese... Eh, Apoyo que tanto se anhela. Emily, ¿cómo se ve el asunto de, sobre todo en este tiempo de pandemia, cuando la, la situación de, de, de formación de, de los estudiantes se ha reducido, pues, a, a una pantalla, hacerlo desde casa? Eh, ¿Cuál es su análisis breve? Quizá esto es un problema, quizá para los eh, niños, para los jóvenes. Eh, ¿Es algo negativo o lo ve? ¿De qué forma lo ve esta situación? Hay que ver dependiendo mucho en el sector poblacional al que nos referimos. Para unos sectores poblacionales puede ser una ventaja, para otros sectores poblacionales que no tienen todas las ventajas o todas las, las infraestructuras o a lo mejor la, los materiales, puede ser una desventaja. Pero en sí, yo. yo Considero que la tecnología ha avanzado tanto y las personas que nos negamos a avanzar, con el tiempo nos convertiremos en unos analfabetos cibernéticos. En, en, entonces, por eso digo, tenemos que enfocarnos en la realidad. En, el, en la mayoría de la población ecuatoriana se puede ver como un beneficio, porque muchos niños eh, o muchos jóvenes pueden estar en casa, eh, libres de muchos peligros, muchos niños, como sabemos, en los gobiernos anteriores cerraron escuelas y tenían que viajar horas y horas y eran sometidos a violaciones, a ataques, muchos niños desaparecían en el trayecto de la tasa en la escuela, esos riesgos se han reducido, pero no podemos decir que eso sucede si en toda la población, habría que responder en base a cada realidad, en base a cada especificidad, para no ser muy ambiguos en la respuesta. Así es, licenciada. Usted como conocedora y experta en esos temas de la neurociencia, de la inteligencia emocional y todo esto, ¿qué podemos decir, cómo poder ayudar, cómo manejar más bien el tema de autoestima en los chicos, ¿no? en los niños en esos tiempos? Bueno, en la autoestima familiar está a cargo de la cabeza del hogar, que es el padre de familia. Lamentablemente estamos en una realidad en donde no muchas familias tienen esta cabeza de hogar o si la tienen, no está en la capacidad de, de, de generar autoestima familiar. Lo que yo llamo en el proyecto educativo que está basado justamente en el objetivo principal es generar autoestima social. Eh, esto es una, es una falencia familiar, porque padre de familia que limita a ser un factor eh, muchas veces solamente económico el padre de familia muchas veces es desvalorizado, es devaluado por la misma familia, y cuando debería ser en realidad respetado y valorado como cabeza de hogar, y el padre es recuperar que rol que ha sido otorgado a él por ley natural, el sistema mental del ser humano, en el, el varón está creado mentalmente por toda su estructura mental, para ser cabeza de hogar. La mujer está creada para ser complemento. Entonces, lamentablemente, al parecer de una correcta capacitación y una correcta manejo de la información, se ha dado problemas sociales como es el machismo, eh, el feminismo, que es otro de los problemas sociales que estamos atravesando, la desigualdad de género. Pero cuando cada, cada quien en, en una empresa, por ejemplo, el gerente hace su trabajo como gerente, la secretaria hace su trabajo como secretaria, los obreros hacen como trabajo de obrero, la empresa puede salir adelante porque goza de una buena estructura, de una estructura que no está conformada en base al poder, al deseo de nego, sino en base a lo que me funciona, en base a la funcionalidad, que es lo único que nos debería importar como sociedad en términos de familia hablando. Gracias, Emily, por todo lo que nos está contando y, pues, abriendo los caminos, tenemos luces también para poder entender esta situación que, sin duda, pues, es de, de importancia para todos. Bueno, vamos, eh, Leonardo, realmente a hacer una pausa en nuestro programa con nuestros eh, auspiciantes y regresamos en la parte final de este diálogo con nuestra invitada de honor en esta noche, Emily Riera. Ya volvemos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 Eugenio Espejo, y nuestras sucursales en Chaguarpán, y Intercom, el internet más rápido de toda la provincia. Consultorios médicos Martínez, mejorando cada día por ti y tu familia, brindando atención de calidad en las especialidades de cirugía general y urología, doctor Jimmy Rodríguez, medicina interna, doctor Richard Martínez, Nutrición infantil, doctora Alexandra Martínez. Psicología, licenciada Yesenia Valareso. Laboratorio Clínico, licenciada Silvana Martínez. Llámenos y agende su cita al 0995 64 94 88, al 2677 906, al 2676 983. Contamos con las medidas de bioseguridad para cuidar tu salud. Visítanos en la ciudad de Catamayo, calles 24 de Mayo y Juan Montalvo, vía Cariamanga. Consultorios Médicos Martínez, a la vanguardia de tu salud.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 A todos y cada uno aquí nos están enviando estos mensajitos. Gracias eh, a Bernarda Herrera, a Francisco Salazar, a Dan, eh, también que por acá se conecta, Barba. Eh, muchas gracias a toda la gente linda que sigue conectándose. Eh, mi estimado Ramiro. El tiempo es eh, muy corto y yo creo que tendremos que a futuro extender más eh, el programa. Y mucho más con este tipo de invitadas. Nos sentimos muy honrados de poder tener a Emily en esta ocasión. Emily, muchas gracias por habernos acompañado. Sé que quedan muchos temas por hablar Le invitamos a ya para un próximo programa. Y quisiéramos que en la parte final, sabemos de que usted es una persona muy creyente, que nos diga brevemente cuáles son las dos creaciones más importantes de Dios para usted. Eh, bueno, cuando yo creo en eh, el universo y toda su creación, eh, tenía dos objetivos. Uno, eh, el ser humano como tal, la vida, y como segundo, la familia. Todo lo que atente en contra de la vida y de la familia es el principal indicador de que está atentando en contra de Dios. Y por ende, en contra nuestra, como creación directa. Completamente de acuerdo. Con esto queremos agradecerle una vez más a usted, Emily, por eh, esa diferencia y aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, éxito en su vida, en su profesión, en sus proyectos. Y pues, qué bien, ¿no? Por lo que está proyectado para Loja. Eh, aplaudimos ese, ese trabajo también, donde usted pondrá esa piedrita fundamental para el bien de nuestra provincia. Muchas gracias, Emily. A usted, este... gracias por la, por la invitación y abrazos de mi parte. Que pasen muy bien. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Emily. Y bueno, vamos a estar en contacto, Emily, para otra próxima oportunidad, conocer un poco más también lo que se viene para Loja ¿ok? Claro que sí, encantada. A su orden siempre. Muchas gracias. De igual manera, para todos los amigos quienes están observando, acompañando, el día de mañana, Ramiro, tendremos otro programa especial. Así es Leonardo, entonces nos despedimos, muchas gracias, un abrazo fuerte, hasta el día de mañana. Esto fue Escenario Rostros que Dejan Rastros. Pásenla bien. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario Rostros que Dejan Rastros.